Buenos días, este es un video, mi primer video acerca de mi pasión, de lo que me gusta, me gusta mucho las pirámides, voy a contar algo de, de, de mi historia. Yo empecé a ver videos de pirámides, después empecé a ver videos de ovnis, ¿por qué? Porque hay mucha intriga en lo que es la arqueología egipta. Y no, y no nada más en, Egipta, en Egipto, sino en los mayas, en los aztecas, en casi todas las culturas de todo el mundo donde hay pirámides. ¿Sí? Entonces eso me, me empezó a intrigar mucho. Entonces empecé a ver videos, a ver videos, y después me fui metiendo al tema de los ovnis. Porque eh, quieran o no, hay una vinculación. O sea, no es posible que estas... Estas eh, culturas tan antiguas que se supone que no había tecnología, cómo es que pudieron hacer estas construcciones enormes, ¿sí? Simplemente con un martillito y un cincel de, de bronce es, es, es ilógico. Entonces, por eso voy a hacer este este tipo de videos para las personas que no están involucradas o no habían escuchado ese tema igual si lo escucharon espero les gusten mis videos que voy a hacer todo lo posible por tenerlos bien bien documentados bien pues ayúdenme a compartir este video para para hacerme conocer igualmente más personas conozcan de, de, de estos de estos enigmas ¿sí? yo no prometo este es Descifrar todo, ¿eh? simplemente voy a, a, a retroalimentar lo que yo he, he visto, me he documentado. Eh, igual viendo videos de otras personas, este voy a hacer un resumen. Igual a ver si algún día descubro algo por mi propia cuenta. Me gusta mucho investigar, ¿sí? leer, este todo ese tipo de cosas. Bueno, pues espero que les guste este video. Ayúdenme a compartir para que más personas se, se enteren de que voy a empezar a hacer un nuevo un nuevo tema en, en de todo un poco ¿sí? tanto en facebook como en youtube ¿sí? espero que me sigan y activen la campana de notificaciones para que les avise cuando voy a, a subir un cuando suba un video nuevo ¿sí? este no les prometo mucho de que voy a estar subiendo cada día o cada tres días yo creo que voy a estar subiendo Hago mucho un video por semana, ¿sí? porque pues como todos saben, pues tengo mi, mi chamba, mi trabajo y pues a darle. Esperemos que este esta página, esta fanpage o este canal de YouTube este crezca mucho y pues estemos ahí todos compartiendo los conocimientos de, de la humanidad. Bien, pues vamos a comenzar con este video. Muy bien, vamos a empezar por Egipto, las pirámides de Egipto. Bien, aquí tengo um, la aplicación de Google Earth, ¿sí? donde, pues, vamos a ver dónde se localizan estas pirámides. Bien, vamos a ver, aquí estamos en el continente americano. Estas pirámides se encuentran, obviamente, en Egipto. Sí, esta es su ubicación en Giza. Nada más que dejen al dejarle poquito para que vean más o menos más o menos dónde queda. Para si ustedes quieren ver las imágenes, las fotografías que, que hay aquí ya en esta aplicación o igual en Google Maps, es, es casi lo mismo. Nada más que pues aquí tienen más opciones. Bien, vamos a dirigirnos aquí vamos a hacer un recorrido, Nomás más déjenme quitar las fotografías porque está... está lento, vamos a ponernos aquí así, vamos a ver qué pasa. Muy bien. Bueno, empezando. Vamos a empezar este tema. Bien. Este enigma, yo he visto muchos documentales, muchos videos de muchos youtubers, ¿sí?, de que explican un poco de, de esta de este tema. Entonces, el, el enigma que yo tengo es de, o la pregunta, la incógnita, la curiosidad que tengo, es de cómo demonios hicieron para hacer esto. ¿Sí? Ahorita les voy a montar, mostrar otras imágenes que ya tengo ahí eh, programadas. Vamos a otro punto. Vamos a otro punto, a ver si se, si se ve un poquito mejor. Vamos a ver. Vamos entre estas dos pirámides. No, vamos aquí. Aquí, vamos a ver. Es que aquí hay una montañita que no va a dejar. No, sí, mejor. Vamos aquí. Bien. Vean, vean la magnitud de, de estas estas construcciones. Esta es la más alta, creo. ¿Sí? El, el, el, no sé, el el problema es de que no sé cómo han resistido tanto tiempo esas pirámides. El, he visto que unas personas dicen que tienen miles de años, otras personas dicen que tienen cientos de años. ¿Sí? Voy a profundizarme más en el tema para darles mejor este información, sí, obviamente, pues, como tomo eh, eh, temas de muchas, de otras personas, pues, es nada más, este, acoplarlas y decidirse, yo también no les digo que me crean de, de, de todos los que le voy a decir, porque, pues, igual, al igual que ustedes, pues, soy un aficionado nada más, no soy arqueólogo, sí, pero, tengo, tengo esa curiosidad, vean nada más, son tres pirámides, muchos dicen, que tardaron, si no mal recuerdo, mil años para construir una pirámide. ok, una pirámide de mil años. El problema aquí es cómo la construyeron, de cuántas personas este ocuparon para levantar una pirámide. Ahora, si en una pirámide tardaron mil años, ¿cuánto tardaron para levantar las tres pirámides? Y no y, y no, no no solo las pirámides. Obviamente, pues estas son son casas, es una ciudad. Sí que está alrededor que probablemente incluso aquí lo que aquí es un cementerio algo así ahorita en la en la descripción de aquí de, de Google sí. sí pues igual había me imagino que era había un pueblo sí porque pues los varaones tenían que tener súbditos o un pueblo a quien a quien dirigir ¿sí? y pues obviamente pues tenían que vivir cerca de las construcciones donde estaban construyendo todo esto. Obviamente pues aquí ya es desértico y si esto sucedió hace miles o cientos de años, pues para que una persona empezara a construir una parte así, yo creo que debería haber estado un bosque con mucha agua. Ahorita como ya pasó mucho tiempo, pues ya todo es desierto. Ah, y lo que me, me desconcierta pues de que todavía hay personas viviendo ahí. Pero pues son otros, otros temas ya. Muy bien. Muy bien, ahora, la construcción, si se fijan que son miles, cientos de piedras y no son piedras uh, ordinarias, si no mal estoy, eh, estas piedras las tuvieron que transportar, porque si se fijaron en el, en, el, en el Google Maps o en el Google Earth, pues no hay señales de que hayan excavado o... Que hayan hecho algo ahí para sacar esas piedras, sí, entonces de dónde de dónde la sacaron, sí, ahora el peso para mover una pe una piedra que pesa mínimo que les gusta una tonelada, la más pequeña, sí, entonces cómo la cómo la transportaron con rodando con troncos abajo eh, con ruedas <ríe> No sé, o sea, ¿y cuántas personas ocuparon para empujar o jalar ese, ese, esa magnitud, de esa piedra, ese peso? ¿Sí? Y, pues, ustedes lo ven, o sea, son, son muchísimas, muchísimas. Y más que nada, eh, la construcción por dentro, o sea, no nomás apilaron piedras, sino que hicieron cámaras dentro de eso. Es un, eso es otro enigma. sí Ahora, la pirámide. Las pirámides, más aparte, crear una esfinge. Eh, si no mal recuerdo, la esfinge, en un documental que vi, fue creada antes que las pirámides. O sea, la, la esfinge todavía tiene miles de años antes de que construyeran la, las pirámides. ¿Sí? Esto es lo que les, de, les decía. O sea, es, no nomás es una pirámide. son Ahí estamos viendo seis pirámides, unas más pequeñitas. ¿Sí? Pero pues la más grande es la del centro, o sea, tardar mil años, ¿cuántas vidas se, se ocuparon para para para hacer eso? Bueno, aunque dicen que antes vivían, la, la humanidad vivía, era más longeva, pues, ¿sí? vivía más años. Eh, es, es, es, es algo indescriptible. ¿sí? Bien, ahora esta esta imagen se fijan eh, según eso hay escaleras no no encontré una imagen en, en, en verdadera real donde para poder descargar pues poderse las mostrar donde de hecho sí se ve la, la una, un pedazo de escaleras incluso una puerta y, y la, la puerta tiene es un, un pilar así que están. Eh, soportadas que pesan mucho más que las piedras que hacen toda la estructura, entonces es algo, algo, eh, algo indescriptible. ¿Sí? Y se fijan, este, pues hay una cámara, dos cámaras. Más déjenme a ver si puedo hacerlo más grande para ver si alcanzo a leer. No alcanzo a leer, ya estoy medio cegatón. <ríe> sí, pero pues es algo, algo muy muy sorprendente esto esto lo hicieron pues arqueólogos esta esta imagen pues ellos que estudiaron todo han, han estudiado mucho tiempo las pirámides incluso basándose en en documentos de otras personas otros arqueólogos que que estuvieron antes de ellos que ellos y ahorita pues ya con la tecnología usan sensores eh, de rayos X de sonares no sé qué que usan para ver el interior de, de las pirámides ¿Sí? muy bien vamos a, al siguiente al siguiente enigma bien ahora ahí no todas las te, no, no todas las piedras de las pirámides eh, tienen este tipo de de, de orificios ahora sí si, si la historia como nos han dicho en, la, en las escuelas, que, que usaron un cincel de, de bronce o de cobre y un martillito para picar la piedra y hacer la, las figuras esas, ¿cómo explican estos orificios en las piedras? Yo digo que estas, estos orificios, yo pienso, es mi deducción, los usaron para transportarla, ¿sí? ya sea con introduciendo... Eh, algo ahí para poderla soportar y poderla trasladar ¿sí? yo no creo que las hayan rodado para para poderlas apilar una tras de otra, una encima de otra ¿sí? aquí hay otra imagen este miren ¿sí? es una piedra por mitad es un círculo perfecto, entonces un círculo perfecto con un cincel no lo vas a hacer ah, es obligatorio es por por pura deducción de que vas a usar una herramienta que gire, ¿sí? como las herramientas ahorita actuales, una broca, un taladro, ¿sí? para poder perforar. ¿sí? Ahorita con, con la tecnología que nosotros tenemos, son muy ruidosas, este, se desgastan, tiene, aunque usen eh, herramientas con diamante, esas diamantes se van a desgastar. Sí, anteriormente lo único que conocían era el oro, porque pues las pirámides, en algunos pirámides, algunos tumbas, han encontrado eh, artefactos de oro, ¿sí? Y pues al parecer era lo único que conocían, oro, barro, este, pues eran la, las únicas cosas que, que ellos podían hacer en aquellos tiempos, según los historiadores, ¿sí? Ahora, ¿cómo explicar esto? ¿Cómo, ¿Cómo explican estos orificios? ¿Sí? Vean. esto, Esta imagen. Delata. Delata que, que sí. Usaron efectivamente herramientas. Para poder cortarlas. Y obviamente herramientas, no sé, maquinaria. Para poder trasladarlas, levantarlas y apilarlas. ¿Sí? Aquí se ven cortes. Al parecer son son muy este tienen la misma distancia el mismo espesor que desde una se puede decir una sierra una sierra circular que, que estuvo pasando ahí por ahí para cortarla o darle forma ¿sí? aquí tengo otra imagen déjenme ver esta miren ¿sí? probablemente esta piedra la iban a usar para hacer no sé un, un bloque para poder hacer como un tipo banqueta ¿sí? para, o un piso como ahorita usamos vitropisos ya que son cuadritos que esos los cortamos para de un, de un pedazo grande ¿sí? se cortan pedacitos para que tenga la misma mismo tipo mismo tipo de, de consistencia o de color o de forma ¿sí? y esto esto significa que pues usaron una herramienta para darle el espesor adecuado y tuviera te, te una planicidad todo donde iban a colocar todo bien aquí ah, te, tengo otras más imágenes vean estas ¿Sí? esta esta imagen eh, se ve como es el apilamiento para hacer la, la forma de la de la de la pirámide ¿Sí? entonces ok tardaron mil años ¿Sí? pongámosle que tardaron mil años en construir la pirámide ¿Sí? pero el peso cuánto tardaron en cortar cada pedazo después lo voy a averiguar lo voy a, me voy a, a documentar para pasar ese dato cuánto tiempo tardaron en cortarla en transportarla y aparte si ya era una de, los, de las últimas que es la más arriba cuánto tardaron de de, de, de, de, después de que llegó de, de su destino, en subirla. ¿Cuántas personas se ocuparon aproximadamente para subir la, la última piedra? sí que hay otra imagen, vean, que quiero que vean. Y no nomás el apilamiento. bueno, este, es, este no es una imagen de la pirámide, es este es una imagen de, de una construcción aledaña. ¿Sí? Eh, ¿Cómo hicieron para...? Es como un puzzle un rompecabezas. ¿Cómo hicieron para cortar y que emponaran las, las las piedras una sobre de otra? Y estamos viendo que no hay ninguna piedra igual. ¿Cómo lo hicieron? Y, y, y esta, este tipo de, de construcción nada más se ven en las pirámides de, de Egipto. En el templo maya, en los templos aztecas, en Pumapunku, en Perú, en en este, en Machu Picchu, ¿sí? Es, es algo increíble, si, si, si nos descubrieron, según nos descubrieron eh, Cristóbal Colón, según eso, cómo se pasó una cultura, o una forma de construcción de una cultura a otra de continentes separados, miles de, de kilómetros, cómo hicieron para todas estas culturas tener la misma forma de, de construir. ¿sí? Es algo inexplicable. ¿sí? A menos, a menos que va a ser otro tema, de que hayan tenido eh, apoyo de otras tecnologías, que eso, eso va a ser otro tema, pero ya después. Aquí con esta imagen quiero que vean el tamaño, el tamaño de las, de las, de las piedras hay unas menos menos grandes hay unas más grandes ¿sí? es, es algo in, indescriptible para no usar tecnología maquinaria para su, su traslado no no tiene lógica que que nos digan ah los los empujaron con con troncos abajo de la piedra 100 hombres sí Ahora, sí okay una piedra para jalar a 100 hombres entonces cuántas personas se ocuparon para construir toda una pirámide, ¿sí? ¿millones? ¿millones de personas? O sea, y para para el poco, para la poca eh, cantidad de casitas que les mostré en el Google Earth o sea, para ahí no caben miles de millones de personas para construir esas pirámides, ¿sí? Es, es algo ilógico. Bien. Bueno, pues aquí les dejo este. Para no hacerlo muy largo, voy a trabajar más en el tema. Sí, voy a trabajar más en en, en esto de, de las pirámides. Voy a hablar de otro, de otras culturas, como los mayas, los aztecas, los olmecas. Eh, me gusta mucho. Y posteriormente, ya que me quita el nerviosismo de, de, de, de hacer este tipo de videos, voy a hablar sobre extraterrestres, que yo pienso que ellos son los que ayudaron a a formar estas edificaciones tan complejas sí porque es es imposible que una una humanidad tan mediocre en tecnología en aquellos años dicen los historiadores nadie puede creer eso de que pues, con un cincel y un martillito hayan hecho todo eso pues es, es imposible sin la ayuda de alguien más o alguna tecnología superior a la que había en aquellos años bien amigos esto sería todo ayúdenme a compartir este video, a hacer grande este este tema que es muy este interesante si tienes alguna duda o algún este algún comentario alguna corrección que me quieras hacer déjamelo en los comentarios y Vamos, vamos todos juntos a, a resolver estos enigmas. Bien, compartan, suscríbanse, activen la campana de notificaciones. Nos vemos en un próximo video.